Hola, mi nombre es Pamela Falconi, soy diseñadora educacional y trabajo en Insight consultora ágil. En estos días de escuela en la casa hemos estado buscando con mi hijo cómo poder gestionar el trabajo escolar. Han recibido varias tareas y de pronto no sabe cuáles van a ser primero y cuáles van a ser después. Para eso diseñamos este tablero en el closet de la pieza ¿tá? que tiene cuatro columnas en la primera dice bandeja de entrada qué vamos a poner en esta en cada papelito de diferentes colores si no tienen post-it pueden usar eh, papeles lustres van a poner qué tarea tienen que hacer su asignatura y la fecha de entrega por qué la fecha de entrega porque la fecha de entrega nos va a permitir pasar a la segunda columna que es priorización, es decir, qué tareas tengo que hacer primero. Y para eso me voy a fijar en la fecha. Por ejemplo, ahora vamos a poner todas las tareas que debemos entregar el día miércoles. Como ven, tenemos tres tareas. Para poder realizar bien las tareas, de estas tres que vamos a priorizar, vamos a pasar solamente una al asiento. ¿Por qué no las tres? Porque debemos evitar hacer muchas tareas al mismo tiempo. Entonces, vamos tomando una tarea, ponemos el foco sobre ella y la vamos desarrollando de inicio a fin. No tienes que trabajar dos horas en esta tarea. Tienes que trabajar 30 minutos y luego descansar 10 minutos y luego eh, trabajar 30 minutos nuevamente. Para eso te puedes ayudar con un reloj. Si esta tarea ya la terminé o me doy cuenta que no la puedo terminar porque hay algo que no entiendo, no puede pasar a la columna terminada. La voy a dejar en haciendo, de manera que cuando eh, venga mi papá, mi mamá, o alguien que me esté ayudando a hacer, pueda explicarme lo que no entendí. Si esta tarea se queda en haciendo porque no puedo avanzar, tomo otra tarea de priorización y la pongo abajo. Y nuevamente le doy foco Solo esta tarea, de inicio hasta terminarla. Cuando ya la termine, pasará a la columna de terminado. De esta forma vas a poder visibilizar, vas a poder ver cómo están tus tareas y en qué parte vas. Y además te va a permitir este tablero conversar con los papás, o quien te esté ayudando, o te esté apoyando, y vas a poder ver qué tareas ya has terminado, en cuáles te falta ayuda, y todavía cuáles te faltan por hacer. Espero que este pequeño consejo te ayude a realizar tu trabajo escolar y lo más importante es que tú sientas que eres capaz de gestionar tu trabajo solo y lograr lo que se te está pidiendo.